Buongiorno amici de Físimas. aunque hoy se alena, el día de hoy vamos a hacer un circuito para tonificar nuestro cuerpo, vamos a hacer unos ejercicios de gamba, de brazo, de abdomen per todo el cuerpo, tenemos bisogno de dos due, due manubri, si tú no tienes el va bien, puedes prender eh, un zaino, cosa que sea pesante, o si no, cuando tú riesca lo puedes eh, hacer con peso, aunque lo puedes hacer sin peso. Importante de todo esto, si tú puedes lograr grandes resultados, es eh, importante ser constante y e disciplinati. Esempio, yo me aleno dos vueltas a tres vueltas a semana, pero son constantes, a mí estos ejercicios me han ayudado a mantenerme en forma. Yo soy de los que digo, yo no voy ni tropo grosso ni tropo magro, sino cercare el balance. Por cuello te condivido estos ejercicios que vamos a hacer el giorno de hoy. Da Pablo, 7, ejercicios. ejercicio, vamos a hacer un circuito, molto velo, vamos a hacer... 45 segundos de esfuerzo con 30 segundos de recupero. Cierto, tú a casa lo puedes modificar. Puedes modificar el tiempo, el reposo, aunque modificar el peso de, del manubrio lo que tú vas a elaborar. Por ejemplo, he portado yo uno de, de. ¿Cuánto he puesto? 2 2, 4 son 6 kilos, pero tú a casa puedes prender uno de 8, de 10, de 12, todo lo que tú voy. Ok, vamos a iniciar con un poquito de, de movimiento a nuestro cuerpo sí le enviamos unas informaciones a nuestro cuerpo que vamos a hacer actividad física porque con, con la salud no se yoga, no se yoga ta, ta, tanta gente que inicia a hacer ejercicio sin hacer un buen riscaldamiento. importantísimo, importantísimo ta, ta, ta, un poquito de stretching y entra uno así ya activado como un semi profesional ta ta ta ta, ta. Ok, una piccola corsa, corsa, corsa en el posto. Corsa, corsa, corsa. corsa. <risa> Aquí tengo mi, mi, mi teléfono, mi teléfono que me da un poquito de fastidio. Me muevo, me muevo, me muevo en el posto. Ta, ta, ta un poquito de skipping. Skipping, ahora descuido. Ta, ta, ta, ta, ta, Ok, okay vamos a iniciar. Estos ejercicio lo voy a repetir tres veces, tres Vamos a farlo. Tú te tres de seguito. Si fachamos Mountain Climber los tres Mountain de seguito. Cosí nos masacramos y nos metemos en forma. Ok. <ríe> prepárate. Prepárate. Aproximadamente esto dura 26 minutos. 3 2 1 ¡Vía! Vamos a hacer vamos a hacer un poquito de corsa. Corsa en el posto, corsa, corsa, ta, ta, ta, me concentro, ta, ta, ta, ta, ta, amortiguo la caduta, amortiguo la caduta, ta, ta, ta, con firmeza, abro un poquito la espalda, abro la espalda. estos ejercicios los puedes hacer en casa, en palestra, en espialla. ¿Dónde te trove. Continua Ok, perfecto Hacemos la pausa Y nuevamente hacemos esto pues, Tres volte, vamos a repetir, Tres volte Vamos con la segunda serie Me preparo, me concentro Prendo nuevamente el peso Voy a cambiar la, la postura la posición. posiciones, guarda Si tú ancora no te estás inscrito a este canal, inscríbete A eso Tu Tu like me ayuda A crecer Aunque tu comento Mantente, mantente, mantente, respira profundo, se siente el polpacho, ¿no? Ok, perfecto, uh. <risas> se siente, se siente, como el esto Prima. Yo me aleno de 2 a 3 vueltas de semana. Pero. Sono constante. ¿Cuál es la base? Para arribar uno a un trasguardo. Ser constante. Y disciplinado. Último, último, último. Último. Último. Va. Ta. Ta. Fai pinta que va ahí que te va a echar el treno el aéreo el bus el pulma Debes de andar con la valilla en español con las maletas o cuando prende el saquio de agua no la confesiones de agua No. Continua. continua continua continua continua sí Continua, fuerza, fuerza. Tú hay el poder de mejorar. Ok, perfecto. Uf, Madonna, se siente. Vamos a hacer el próximo eh, que se llama Burpees. Burpees, vamos a hacer una modifica. Tanto yo te explico nuestro próximo. Siempre con el peso. a posto ok el burbi el burbi guarda ta. acá 1 ta salto nuevamente ta 1 ta salto ta ta, ta. ta. ta. salto Salto, Paj, salto madre uno, salto, pa, pa. Uh. ¡Madre de Dios! se siente. este, es, este manurio se susbitan. Ok. Me preparo para la segunda. El burpis. Burpis con salto. Ok, se va. Se va. Ta, ta. Salto. Salto. Ta. Salto. Salto. Uh. Salto. Salto. Salto. Salto. de Dios nos avanza una una Sì, sì, sì, sì, sì, la ah. uh. madre de dios 60 siente próxima vamos a hacer mountain climber Molten Kleiber Segunda. Niente uh. facile. Niente facile. Ok, se va. Último. Guardate. Mai alzo la punta del pie a aterra piego ginocchio. esto se llama el escalador el escalador próximo ejercicio vamos a parar vamos a parar un poquito de, de brazo con gambe uh. no te ferma más no te ferma más soy un grinchente. ok próximo guadelo Okay. Uh. ok ok ok d'inocchio un supera la punta del piede ok uh. ok Ah, ¡Ay, ay, ay! Uf. Yo solo 25 años que me aleno Siempre he conservado una constancia De 2 a 3 vueltas de semana ¿Por qué? Porque así lo faccio, Lo prendo como un estilo de vida Ok, vamos con nuestra segunda Nuestra segunda Posiciones, pa. Pa. Está. descendo Está. la Está. esta Está. Está. Está. Está. Ascenso. Manca la última. La última, la última. Respira profundo. Yo después de esto voy a hacer un poco abdominales, así si... ta ta ta ta todo aposto. <tose> Última. Ah. Ah. Estoy butando lo que, estoy butando lo que mañana el weekend. Ah. Vamos, va, va, vamos, ah. uh. Perfecto. Nuestro próximo ejercicio. Vamos a hacer un poquito de, de, de dorso, de dorso, dorso, dorso, dorso, esquina. Vamos, tres chiquito Vamos, papá Posiciones Largo, largo, largo esto nuestro primo, esto lo hacemos de frente ah. está cayendo el gocha, el gocha el gocha go go go go lo que no va bien lo que no va bien va vía lo que es bueno rimane rimane y te diventa velo oh. uh. ok andiamo con nuestra nuestra segunda nuestra segunda prepárate prepárate más droga, más droga, un poquito más largo uno, dos, tres, ya uno, dos, tres cuatro. está largo, largo uno, dos, tres, dietro uno, dos, tres largo, largo uno, nueve, ah, tres uno, dos, tres, se va. uno, dos, ah, tres, uno, dos, tres, ah, Madre de Dios. Último, último, último, último! de, de torso con tres. En nuestro objetivo. ¿Cuál es nuestro objetivo? Mantenerte en forma. Crear algunos hábitos. Ni troppo grosso ni troppo malo. Si no... Ideal. Se va. Avanti. Uno. 2 Tres. Va. Uno. Due. Tres. Avanti. 1, 2, 3, va de dios madre de dios Uf. nuestro próximo vamos a hacer eh, a fondo a fondo a fondo y dietro a fondo y dietro y un poco de spalle. oiga que está sonando ahí el teléfono suena el teléfono <risas> ok a fondo dietro respira profundo a fondo dietro uno, dos, avanti, Uno, dos, avanti. Avante, cambio, cambio, cambio, cambio, cambio. Yo por cuero parece un peso en view y un moderato. Ya se siente, se siente. Ahora vamos a parar a fondo y avante, a fondo y avante. y avanti ta ta okay a fondo y avante ta ta okay ta ta okay uh, se sí va uno Va, toque, okay. uh. se sí, va, uno, dos, toque, okay. uh. madre de Dios, cuesta me fa morir, cuesta me fa morir ella, vamos a hacer el último, el último, el último de Afondi. Avante, uno antes uno antes Ok. cambio de gamba ah. uno ah dos okay cambio de gamba ah. uno dos okay cambio de gamba ah. uno ah dos okay cambio de gamba ok, cambio de gamba perfecto, perfecto y vamos a finalizar ¿eh? con un poquito de pectorales pectorales, pectorales, este sí es fácil pero este es bueno aumentar el peso, mentales yo como no chelo, lo hago con cueste va, va, 1 uno, Due. ah, bravo, abre grande, ah, eccolo, eh, ah, nuestro próximo vamos a hacer el pullover, siempre por el pectoral, ta, Cosí expandimos la casa torácica, ta, ta. Ta. Abro grande, su ok, perfecto. Nuestro próximo, siempre pectorales. Vamos a hacer un poquito de, de el pullover. Prendo el peso, lo porto dietro. Atrás salgo nuevamente. Vamos a hacer esto. Tra. Oiga, ¿qué pasa con el teléfono? las señales? Ok. Prepárate, prepárate. Uh, uh. Ok, va, se va, se va dietro. Va, no tengo el peto, el peto, el peto, el peto va, es dietro. Está, al peto, tra, al peto, vado dietro. Cierto, si tú vas con este ejercicio en, un, en una panquina, es mucho mejor. Está, porque así. Expande de pívula casa torácica, ¿cierto? Si aumentan el peso, Ta. Ta al peto, al peto, al peto, Ta. lentamente al peto, está al peto, se al peto, ok, perfecto, perfecto, ok, manca la última, la última vamos a hacer una modifica vamos a hacer un poquito de apertura apertura apertura apertura, apertura, apertura oh. abre, abre, abre Ah, tipo como Jesucristo, guarda. Tra, que lo han crucificado. Tra. Lentamente, lentamente. Ah. Perfecto, perfecto, perfecto. Continua. Perfecto, va. fuerza, fuerza, fuerza, fuerza. Ah. Se la fai, se la fai. Dai, dai, dai, dai. ¡Ah! ¡Ah! ¡Fuerza! ¡Va! ¡Vamos! ¡Ah! ¡Último, último, último, último, último! ¡Ah! ¡Madre de Dios! ¡Madre de Dios! No está estado así fácil. No está estado así fácil, ni aunque difícil. un momento donde se siente la dificultad, pero tú, ¿qué cosa debes hacer? Debes stringer y dente, comprime el abdomen, pensar en positivo que vaya a mejorar el y así vas a reyungir tu objetivo. No molaré mai a la prima dificultad. Es normal, es normal que dentro de un proceso eh, hay momentos de dificultad. Pero tú, en aquel momento donde tú dices, no debo molares, Yo te la facho. Hay personas que, que no tienen una gamba y caminan. Hay personas que, que no han un occhio y guardan medio de mes. Por cual tú debes siempre ser constante. No molares. Gracias veramente a todas las personas que han hecho este entrenamiento, estos ejercicios y más Aspecto que ha, haya servido para mejorar De cuore, Pablo No te dimenticare de darme un like y hacer un poquito de stretch De cuore, Pablo